quienes ya a partir de septiembre están realizando unas pescas espectaculares como era de esperarse, toda la variada de altura pero con muy buenos salmones, salmones grandes de muy buenos cortes que han alcanzado los 15, 18 kilos y bueno, como siempre acompañando la pesca de meros en gran cantidad bueno, también besugos realmente muy entretenida arrancó la pesca en La Feliz y bueno el agradecimiento para Sergio que en esta ocasión nos colocó el calco de, del pescador en el parabrisas de la embarcación. Así que muchas gracias Sergio tanto por este gesto como con la excelente pesca que se está dando este, en Mar de Plata. La verdad que vamos a tener una muy buena temporada. Así que les recomendamos el servicio de Sandocan Pesca realiza pesca siempre y cuando el mar lo permita. Una embarcación espectacular con todas las medidas de seguridad, de eh, comunicación y bueno, el muy buen servicio a bordo, tanto de Sergio como de los marineros. Y bueno, la pesca está asegurada siempre y cuando el tiempo permita eh, salir a navegar. vamos, vamos. se puede ver, ¿eh? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Bueno, Ahí. Ya está, ya está, ya falta menos. Me faltan no, no. 70 metros y lo tenés. Mira sí, sí. <risa> la cara de cansado de Romano. No, no, no. Sí sí, dale. sí, sí. Ahí viene, dale, dale, que ya se ve. Dale, dale, dale, dale. Dale, dale Ricky, ya se ve. Ahí se ve la mancha, ahí se ve la manchita, mira. Ahí se está empezando a ver la manchita. A ver qué viene. Mire qué pedazo que tú la la, la ballena que estaba dando vueltas lado del banco, ¿no? No trae un departamento allá de Miramar. ¿no? no sé, si no agarró un edificio de Miramar, eh. Mira lo que es eso, eh. Mira lo que es eso, eh. Mira lo que es eso, eh. Ahí nomás. Mira, mira, robar. Mira qué pedazo salmón. de salmón. <risas> vos lo querés traer a todas costas. Ven pa, mira, dale, sí. dale, vale, vale, Eso hace que no se corta. <risas> vamos, vamos, vamos, a pique esa línea. Fijate vos cómo estás, estás por arriba o por abajo de él. ¿Sí? ¿Contento? No, te bueno, está abierta la puerta. Cuidado. Es el abrazo, ¿eh? Vamos todavía. Vamos por más, sí, señor. A esto venimos. Bueno, acá estamos, Santo Santocal. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo vienen? A ver, ¿cómo viene acá la gente? ¿Lanzado o todavía recibimos... ¿Qué pasa acá. Agarré el tapón, ¿eh? el tapón viene. Sí. Uy, mira cómo se dobla hasta acá, impresionante. Hermosura. Lo buscamos, lo buscamos, ¿eh? ¿Cuánto? Mira acá que tenemos acá. Pero, a ver, también Muy bien, Benito, hermoso. Y acá que viene a ver. Muy bien. Allá otro. ¿También venimos bien? Ahí, ahí ¿no? Acá también tenemos pescazo, bien. Mira, ¿no? mira. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Otro doblete de mierda acá. Aplacale un poquito ahí. Se los a me muestran un poquito la pesca. A ver, algo pescamos, ¿no? Elenco Suárez Vamos todavía, ¿qué les pareció? Sí, sí, sí. A ver, acá arriba, arriba los pescados. ¡Wow! Arriba los pescados. Vamos, arriba los pescados, vamos. Si no bueno, se le va a caer, ¿eh? A caer, ¿eh? Bueno. pasa, Romano? tenemos fuerza. Bueno, nos despedimos, señores televidentes, acá con ustedes a enojar. Los nos esperamos la próxima con mano de sobre sobrepesca. Mar del Plata explota la pesca deportiva este año. Acá la brecha. La brecha. Bueno, y los esperamos. Allá, muchas gracias. ¿La pasaron bien? Bien un poco, che. Muy bien. Bueno, y así, amigos, que es evidente, llegamos al final de esto. Que es una pesca de altura. Aquí en el Mar del Blanco. Pescado para todos tenemos, para que podamos comer. bueno Y, y de paso las aves también aprovechan.